Qué tal amigos, cómo estáis? Mi nombre es Juanjo amengual y en este capítulo de plandeenfoque.com vamos a escuchar una entrevista que me ha hecho mi gran amigo y bueno y mejor marketer, como él dice alemánol Juan Gabriel Andino de la empresa madrileña Redictos, que es una empresa que se dedica precisamente a, a tratar el público alemán en España y el público español en Alemania. Un día lo tendremos en este blog con V o en este podcast con P de Mallorca Podcast. Pero ahora vamos a ver esa entrevista donde hablamos sobre todo la automatización de las pymes, os cuento un hack y os cuento mi mayor gran error. Es la entrevista, es la suya de Concast, que es el podcast de Juan Gabriel Andino. Dentro con él. Antes de empezar, eh, no viene el aviso habitual, sino uno nuevo. Um, seguramente has notado que mi frecuencia de publicación ha bajado bastante en los últimos meses y bueno primero eso va a cambiar en el futuro y bueno eso fue sobre todo por un proyecto nuevo que acabo de lanzar um, ese nuevo proyecto es la Digital Academy um, la Digital Academy o Academia Digital es una colaboración con la Cámara de Comercio Alemana aquí en Madrid y juntos vamos a ofrecer eh, formaciones, cursos, etcétera. ¿no? Ojo, todo en castellano y para todos. Y pues vamos a empezar con un curso de LinkedIn Recruiter, ahora en mayo. Y no lo voy a dar yo, sino mi amigo y refer referencia de LinkedIn en España, Pedro de Vicente. Y bueno, así que si te dedicas a cursos humanos, casa de talentos o algo relacionado con esos temas, te echar un ojo, el enlace directo lo encuentras en las notas del episodio. Y ahora empezamos. Bienvenido a CONCAST, el podcast de marketing digital para emprendedores, pymes y startups. Cada semana te damos consejos, trucos, hacks, casos de éxito, entrevistas y charlas con expertos para que tu proyecto tenga éxito y expansión, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí está tu anfitrión alemañol, Gabriel Andino. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de CONCAST. Hoy hablamos de cómo automatizar el marketing de una pyme. Para eso tengo aquí como invitado a Juanjo Ameigual. Hola Juanjo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Juan Gabriel? Muy bien. Uh, contento de estar contigo en CONCAST, uh, que es un podcast que sigo hace bueno desde el principio, prácticamente. Oh. Eh, y te he presentado en, eh, en, en una frase, si nos podrías ampliar un poco la información a qué te dedicas. Bueno, soy uh, marketer, me dedico al marketing, pero especializado sobre todo en business to business. Llevo desde el 88 en marketing y comunicación, lo cual indica que tengo 23 o 24 años ahora mismo. <ríe> y, y bueno, y desde, desde ahí he estado 13 años en multinacionales, estuve... Cinco años de director de marketing en el Real Mallorca cuando estaba en primera división. Y bueno, sobre todo mi trabajo ha sido siempre orientado a fuerza de ventas y a la integración del online y de la venta online y de y de la venta B2B, business to business, que es, aunque digan lo contrario, completamente diferente que la que la de business to consumer o la B2C. Y me dedico al marketing, cosa que me apasiona, igual que a ti, y, y estoy de lunes a domingo 24 pues aprendiendo, ponerme, poniéndome al día, haciendo pruebas de laboratorio y ayudando a las pymes, a las MES, a las medianas empresas a, a la transformación digital. Además, soy formador de marketing digital. Eso más o menos sería un resumen eh, de lo que realmente soy y creo que sí, que es acertado. Y bueno, tú, tú estás en Mallorca, ¿no? estoy en mallorca efectivamente donde nací hace ya un par de años y evidentemente el mercado turístico marca pero aquí también hay un mercado de servicios business to business muy importante y bueno y, y de aquí pues uh, la gran ventaja de estar aquí es un poco que vivimos en un mercado cosmopolita donde el turismo el marketing digital está muy muy muy muy avanzado Aquí tenemos grandes compañías como Air Europa, como Meliá, como RIU, la cuarta cadena internacional de hoteles, como Iberostar. Y hay un, aparte un montón de cadenas, y el tema turístico en, en el online, tú sabes que está siempre muy, muy, muy avanzado. con lo que aquí hay, bueno, es la diferenciación de nuestra isla, de nuestra roqueta, que le llamamos, y es la diferenciación de un mercado. de un mercado Pero bueno, aún así hay un mercado de un millón de personas nacionales, españoles, que, que también comen, beben y consumen Instagram <ríe> y Facebook. No, no, so, no solo los 10 millones de turistas que vienen, sino el millón de turistas, el millón de, de residentes de españoles que somos pues sí que tenemos también, eh, somos accesibles desde cualquier base de datos. Muy bien, pero eh, ¿la mayoría de tus clientes eh, son relacionados con el sector turístico o? No, bueno, a la contra, yo me he especializado, algunos sí, tengo hotel, algunos, algunas cadenas hoteleras pequeñitas que, que no tienen departamento de marketing, que le damos ese servicio desde, desde la agencia, y otros eh, otros no. Eh, aquí el mercado turístico el marketing está muy... Muy atomizado. Eh, verás, las grandes multinacionales tienen departamentos enormes, como suele suceder, como no puede ser de otra manera, y las cadenas pequeñitas están bueno, están subcontratando -sub eh, en variable eh, empresas que les lleva el marketing de manera de manera separada. Pero hay, insisto, hay un mercado de servicios muy importante que también requiere de, de, de marketing. En mi caso, pues tengo dos pequeñas cadenas hoteleras de cliente, pero también un montón, mi fuerte básicamente es, es eh, aparte que me encanta la consultoría one to one, de ayudar a la gente eh, y a emprendedores también, cuando puedo lo hago, pues también en mi caso eh, son empresas business to business que quieren llegar a... a a, a otras empresas, que no tienen por qué ser del sector turístico, pero, como tú sabes, en España, en general todos estamos relacionados con ese sector, o sea que, vamos a decir que sí, que son empresas indirectamente turísticas todas. Mm, y, y bueno, esas, ¿esas empresas son más bien mm, offline que online? ¿Qué dirías tú? Mira, eh, en el mundo turístico les, eh, se han tenido que espabilar mucho, puesto que Booking, bueno, los, las Otas, las Online Travel Agency, eh, los Booking, todo esto eh, les, ha, les ha hecho entrar en Cazador que las ventas se tienen que hacer de manera online, empiezan a entender el lenguaje de estar online pero el resto de empresas, y muy a nuestro pesar las B2B, eh, eh, no acaban de entender el online. Hay una brecha digital por parte de los que mandan en las empresas y también hay muchos vendehumos que les hacen creer que estar en que hacer marketing es tener un Facebook y, y eso en B2B no funciona. Funciona prácticamente poco, hay otras cosas que se pueden hacer y el marketing... Eh, es marketing en un entorno digital, no es marketing digital o no digital ni on ni off, es, entonces hay cosas que se siguen haciendo en la antigua usanza en, en, en B2B eh, recordemos que, que, que de momento requerimos de un humano que vaya a otro humano, que es un comercial, una fuerza de ventas, un director comercial que hable con un jefe de ventas de una cadena hotelera a un jefe de ventas de una cadena hotelera no se le, no se le enamora con un post y con me gustas y con likes y con postureo es otro tipo de, de marketing el llegar eh, a comer a esa persona el gestionar clientes y el desarrollar clientes con cross-selling upselling o bundling que es paquetización y un montón de cosas pero en general te tengo que decir que eso tú también lo vives porque eres especialista en eso en españa estamos todavía offline y por eso las grandes empresas caen caen por su propio peso porque no se adaptan y también es una oportunidad las pequeñas empresas que nacen ágiles y se comen el mercado por generar audiencia rápidamente, generar reputación online rápidamente, se comen, en este caso el ágil se come al pesado y grande. Pero tengo que decir que no hace mucho escuché una estadística que creo que no sé si el 15% de las empresas están mentalizadas a nivel nacional con el tema del online. Eso significa dos cosas, que hay un 64% que está a punto de desaparecer, pero también que hay un 64% de posibilidades de meterse en un mercado que no ha entendido que el mundo ha cambiado mucho, pero mucho y lo hace cada minuto el mundo, además además es el cambio permanente. Entonces, yo tengo que decir que la transformación digital anhelada, primero, el político no la entiende, y segundo, eh, se ha creído que la transformación digital es hacer un curso de una hora de Facebook. Y eso no es, tú lo sabes, no es la transformación digital que, que hay en Alemania, o que hay en Estados Unidos, o que hay en Gran Bretaña, por ejemplo. Pero hay que, hay que hacer un trabajo de evangelización y, y hacer entender, por ejemplo que eh, como muestra un botón que el marketing digital también incluye la base importante de hacerse las preguntas adecuadas de quién soy, qué necesidad cubro. Sigue siendo marketing, o sea, las cuatro P's, producto, precio, distribución y promoción, vale, pero ¿quién soy? ¿Qué me diferencio? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué mercado cubro? ¿Qué intereses tiene mi público objetivo A, mi público objetivo B? ¿Qué canales puedo usar para llegar a él? ¿Cómo lo voy a traer con inbound marketing? No con push, con, con publicidad que no llega a ningún sitio y mato moscas a cañonazos. Todo eso esas preguntas son la base de la casa. Lo que yo me encuentro mucho en Baleares y también en otras ciudades donde a veces visito es que eh, se le ofrece al cliente eh, la pastilla en vez de hacerle un análisis antes. ¿no? Y creo que el marketing sigue siendo mucho de análisis porque hay muchos datos, por lo que creo que todavía hay mucho recorrido para que nuestro mercado se ponga las pilas y en España realmente tengamos empresas, eh, se transformen digitalmente Que es lo que gente como tú, como yo y como un montón de marketers hacemos día a día explicando, evangelizando, como si fuera la misa de los domingos y convenciendo de que o están allí y cambian o desaparecen. Es así de fácil. Y, y en esas estamos. Y curiosamente, no sé si tú te encuentras con eso, pero los principales frenos que te encuentras en medianas empresas son gente de dentro que teme a la novedad y mmm, no le se encuentra con el siempre se ha hecho así, el inmovilismo. Y hoy, hoy no puedes ser inmóvil, hoy tienes que pedir perdón antes que permiso, tienes que, que intentar ser ágil y cambiar las cosas cada día. No puedes ser burocrático en un mundo digital. Y yo creo que estamos mal en ese aspecto, pero eso es bueno para los que estamos en este sector porque nos queda recorrido para intentar convencerles de que o hacen eso o se mueren y desaparecen porque algún día alguien eh, eh, hará su trabajo, pero lo hará bien, rápido y con pocos costes, que también es importante. Yo creo, francamente, que, que, que nos queda mucho trabajo por hacer todavía y que el gobierno debería de ayudar a, al sector en la transformación digital y no con cursos todo a 100 ni de tripartita gratis, baratos, sino más bien ayudando a las empresas a transformarse digitalmente de verdad, a poner un CRM, a hacer un plan de marketing de verdad, a orientarse a objetivos, a bueno, a un montón de cosas. Entonces, no no eres una agencia de marketing digital, sino más bien un director de marketing externo, ¿no?, si pudiese Efectivamente, aunque tengo una, una agencia de marketing, estoy de socio en una agencia de marketing en AGN, ¿Sí? Eh, mi labor siempre ha sido de consultor externo y, y, y efectivamente fue un, eh, fue un, de hecho fue mi primer gran fiasco, porque sé que me vas a pedir por mi fiasco mi primer error sí y te voy a contar de antemano cuál fue. El, el hacer eso que has dicho, el ser un director de marketing externo. Uh -huh. y eh, yo estoy desde el 2013 por por mi propia cuenta y luego soy socio de varias sociedades una de ellas es esta empresa de marketing pero también soy soy consultor de marketing y ventas y mi primer gran error que creo que es el error que, que tenemos todas las empresas eh, lo voy a decir porque yo lo he padecido eh, mi primer error fue el pensar que yo tenía un producto bueno que me iban a comprar entonces, cuando yo monté mi consultora de marketing, bueno, mi oficinita, mis dos empleados, todo bien, pensaba que el producto me lo iban a comprar siendo eso que tú has dicho, director de marketing externo, para medianas empresas, pero los primeros que hicieron todo lo posible por echarme fueron los directores de marketing de esas empresas, porque se pensaban que les iba a quitar el puesto de trabajo. Claro, y no pensaba yo. No entendieron nada. Sí, no entendieron nada. No entendieron nada. Y de hecho, de hecho he descubierto... Eh, posteriormente, que Seth Godin lo, lo, lo, lo dice muy claro en, en aquella frase que yo siempre digo a mis clientes y, y creo que es básica y es fundamental, es una ley de marketing de las 22 leyes inmutables aquellas de Al sería o la, la 23, pero para mí es la número uno, y es no crees un producto para tus clientes. Detecta una necesidad y crea un producto para cubrir esa necesidad. Claro. Y hoy con la información que tenemos, Juan Gabriel, tenemos una maravilla para hacer eso. Tenemos Trends, tenemos Google eh, AdWords para dar información sobre lo que necesita la gente. Tenemos un montón de inputs hasta el Instituto Nacional de Estadística para ver la demanda. Podemos hacer laboratorio eh, con, con, con 100 euros y ver cómo funciona y probar, y prueba-error. Podemos equivocarnos barato y rápido, eso es genial, pero las empresas hoy, y yo, a mí me pasó, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, seguimos creyendo en voy a vender mi producto. Digo ya, pero no lo están pidiendo, da Ojalá. igual, voy a vender mi producto. Mira, aquí en Mallorca sucede una cosa con los políticos, que evidentemente no tienen ni puñetera idea de marketing, pero tampoco tienen ni puñetera idea de la... ...de la ley de la oferta y la demanda. Ellos insisten, por ejemplo, en que en Magaluf... ...que es una zona turística... ...aquí hay dos zonas, tú sabes que está la playa de Palma... ...que es un lander alemán, es Malle... <ríe> todo el mundo quiere ir a Malle... A sí, claro. <ríe> ¿Eh? ...y luego está Magaluf, que es la zona británica... ...ahora con el Brexit no sé qué va a pasar. Bueno, pues es una zona donde los chavales van a pasárselo bien... O sea, yo me imagino con 17, y 18 años y me la voy a pasar bien con mis amigos y tal. Bueno, pues se ha empeñado el, el, el gobierno de turno se ha empeñado en hacer una zona de turismo de alto nivel en un sitio donde era un turismo de fiesta, tipo Ibiza. Ah. Y eso no cuadra, eso es querer imponer tu producto. Y eso tú sabes que es morirse. Tú no puedes imponer tu producto. Si la gente quiere fiesta, le tienes que dar fiesta. Si no... Se van a Croacia o se van a Antalya, que es un destino turístico que está comiéndose Mallorca. ¿Por qué? Porque la ley de la oferta y la demanda. Eso al final, si el cliente entiende eso, la necesidad de cambio, hará como los chinos que no les importa cambiar un supermercado y que al día siguiente sea un restaurante. <ríe> Ay. Hay que adaptarse a la necesidad de mercado y es importantísimo. Hay gente que no lo ve y he visto grandes empresas con 200 trabajadores que siguen queriendo vender su producto aún sabiendo que no tiene demanda. Es brutal. Para mí esa es la verdadera transformación digital, el darse cuenta que a veces hay que hacer un cambio y hacer un giro espectacular. Por supuesto. Yo creo que fue, creo que fue Jack, Welch, eh, Jack Welch, el CEO de, de, de esa gran empresa que es General Electric, a final de los 90, hablamos del de año 2000 prácticamente a final de los 90, que dijo, cuando él entró hizo un cambio enorme en General Electric. Fíjate, General Electric era la corporación más grande del mundo, hoy debe ser la número 20. Uh -huh. Eh, por, la, por encima estará Netflix, eh, por supuesto Google, Facebook, etcétera, etcétera. Pero General Electric dijo el tío una frase que a mí me impactó mucho y es, eh, eh, de, eh, destruyas un negocio, cambie o muera. Claro. O sea, o estás dispuesto a cambiar aunque tengas, siempre se ha hecho así, que es una cosa que me encuentro a menudo, es que siempre se ha hecho así, es que no vamos a cambiar y digo, oye, digo, tío, si no cambias te mueres. Es que siempre se ha hecho. Eh, no, no sirve. Hay que cambiar, porque vivimos en un cambio permanente. No es una transformación digital, es un cambio en vena, es un cambio en el ADN. Y eso creo que es más mental y de estrategia y de base que no de, de un Facebook, por el amor de Dios. Yo lo veo así, no sé, como me encanta, lo veo así porque me lo encuentro cada día en pymes, en pis, en mes. ¿Y qué te voy a decir que tú no sepas? Que nos, nos cuesta mucho hacer entender a la gente de que el cambio está aquí y de que hay que adaptarse y hay que quitar lastre, cambiar el modelo de negocio. Y además es que es barato llegar al público, lo que pasa es que hay que invertir. Claro. No sé si a ti te pasa que la gente entiende que tiene que invertir, pero yo cuando le digo aquí a un cliente que tiene que pagar un dinero en SEO, cuando sé que en Londres pagan ocho veces más, y aquí le parece caro invertir cuatro duros, es una cosa que... Me choca mucho y me da que pensar que nuestra, nuestro entramado empresarial, muchos de ellos, gracias a Dios, hay grandes grandes excepciones, eh, todavía no ha entendido que para estar online no hay una varita mágica de un me gusta, sino que hay que invertir para sacar resultados muy grandes. Sí, Eso y según sí. mi experiencia, el español es mucho más sensible hacia el precio que el alemán, por ejemplo. Vale, entiende más la calidad, no entiende el valor. Y efectivamente, eh, entiende Mira, ¿sabes que me pasó el otro día? Eh, y me pasa a menudo. Yo hago mucho mucho evangelio, me pongo la bata de obispo y empiezo a decir, hermanos, vamos a pensar hoy en digital. Yo supongo que tú también, ¿no, hermano Gabriel? Sí. Entonces, eh, me pasa siempre, cuando tengo que explicar a alguien que me pide un e-commerce, me pasó con una empresa que tiene varias tiendas, varias son 10 o 12, y quería hacer un e-commerce. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer el planteamiento del e-commerce. Cuando yo le dije que tenía que gastarse una cantidad X, me dijo, pero yo pensaba que esto era gastarse 200 euros en Facebook al mes. <risa> y dije, va, vamos a ver, le dije, mira, eh, X, le dije, vamos a ver, punto número uno. ¿Qué te gastas tú en tu tienda de brick and mortar? ¿Qué te gastas tú en tu tienda de muro? ¿Mm? Te lo voy a decir yo, no me lo digas. Dos, dos personas, vale, son 3.000, 4.000 euros al mes. Alquiler, 1.500, 2.000. 6.000, gastos, no sé qué, no sé qué cuántos. Bueno, 7.000 euros y no has vendido nada. Pues hazte la idea, le dije, que para invertir en un e-commerce, como mínimo, te inviertes eso. Hazte la idea, que es una tienda más. ¿Por qué solamente vas a invertir 100 euros? Y me pasa una cosa, muchos de ellos también creen que teniendo un e-commerce ya son felices y, y ya se pueden dar por estar en la era digital. O sea, te, no basta, no basta tener una web luego hay que hacer trabajo para atraer la gente a la web. Y cuando le hablas de que hay que invertir en AdWords, que hay que invertir en, en Instagram, que hay que invertir en mil cosas, en captar datos de los clientes, etcétera, etcétera, en email marketing, y le empiezas a hablar de números, ojo, números normalitos, que no llegan ni a una cuarta parte de lo que se gastan en una tienda de 7000 euros al mes, se asustan y se echan las manos en la cabeza y muchos de ellos se echan para atrás. Claro. Porque, porque se piensan... Yo creo que los, los pelos eh, eh, del postureo digital les han vendido la moto de con un me gusta 400 euros al mes de un community ya son felices. Y ellos con la brecha digital han entendido que cuando ya tienen un community poniendo cuatro me gustas, aunque no sean me gustas de cliente objetivo y aunque compren eh, clientes o seguidores, porque es fácil, tú lo sabes, que con mil euros tienes mil seguidores, puedes te engañas a ti mismo, es una miopía. Bien, pues eso no lo han entendido. Ellos se creen que todavía hoy el marketing digital es pon un Facebook, consigue cuatro me gustas al día y con eso ya has cumplido con el marketing digital. <ríe> no, no, no. Eso es la muerte fija. Vamos, eso, eso opino yo, pero es la realidad. Sí, hay, es, hay, hay... mucha educación todavía que hacer. Hay mucha educación, mucha. Ahí por supuesto, por supuesto. Y, y bueno, antes hemos, hemos hablado del de, de online y, y offline, ¿no? Y, sí. El tema de hoy... Como, como sabes, es eh, la automatización, que sí. es algo muy online, <ríe> o, sí. o la ventaja del online diría yo, ¿no? Y sí. bueno, aquí en el podcast hemos hablado de SEO, de Facebook Ads, de email marketing, y, y la pregunta es, ¿cómo automatizas algo tan genérico como el marketing? Si nos podías dar un ejemplo concreto. Vale. Y, eh, bueno, en principio, eh, yo lo que hago básicamente es automatizar. Como soy especializado, estoy especializado sobre todo en business to business, eh, he encontrado un gap, un hueco de mercado que no se estaba explotando. Uh -huh. eh, primero porque es muy técnico y segundo porque era un tema humano que no acababa de convertirse en digital. Me explico. Los comerciales, la, fu la fuerza de ventas, ¿cómo digitalizarlos? Porque un cliente que compra una central nuclear o un aire acondicionado o, o compra eh, 200.000 200. euros en imprenta, ese cliente no lo convences con un postureo y un besito en Instagram. Es otro tipo de trabajo. Entonces, yo he mezclado tres cosas. Uno, el marketing de contenidos. Uh -huh. Otro, el big data, para posteriormente que todo eso fluya en, en, en autoresponders y en elementos que puedan determinar la necesidad del cliente en todo momento. Y acabe en una visita de un comercial cuando el cliente está a punto de comprar. Me explico. Lo primero que yo hago es detectar eh, la necesidad que cubre el cliente. Entonces yo tengo 10 productos que cubren 10 necesidades. Entonces lo que yo hago es marketing de contenidos atrayente, inbound. Por ejemplo, si yo vendo mmm, productos de wifi para grandes hoteleras, pues yo hago una comparativa, en un inbound, un contenido que sea una comparativa de los wifi. Okay. Eso lo hago llegar vía email, por ejemplo, a mis clientes, que ya tengo mi base de datos preparada, pero también hago eh, publicidad segmentada en LinkedIn, en, también en Facebook, ¿por qué no? O en Google eh, Display, buscando el target del de comprador de, de, de esa empresa. ¿no? Entonces, él verá, aparentemente, no verá publicidad, verá el pull, no verá el push. Automáticamente lo que va a hacer es clicar en una noticia que le interesa. Cuando clican, tú sabes, Gabriel que ya los tenemos en, en la red, para hacer remarketing o tengo trabajo con una empresa norteamericana que te permite saber, tiene los, las IPs y te permite saber quién ha visitado, qué, con qué, qué empresa era y qué teléfono era. Con lo cual luego la labor comercial es fácil. Claro. Dicho esto, si lo metemos en un, una máquina de autoresponders como ActiveCampaign o como MailChimp no tanto nos permite eh, fabricar continuamente necesidades y convertir un, lo que nosotros llamamos un marketing qualified lead, que detecta una cierta necesidad, y en el momento en que él clique en la en la web, más allá de dos veces en ese producto, yo le pueda poner una etiqueta de interés en wifi pero cuando clique más allá de cuatro veces, acá aunque sea dentro de un año, salte una alarma, y envía un SMS al comercial, o envíe un email al cliente diciéndole que le hace una oferta de ese producto, o envíe, bueno, hay que programarlo. Entonces todo ese automatismo, que hay que hacerlo de entrada, parte de intereses. Con los intereses yo defino necesidades, y con la normalmente, en propuestaonline.com está más o menos explicado, pero posteriormente... Cuando, al cabo de un año, esa base de datos que yo tengo trabajando con contenidos relevantes, no con publicidad, y todas las entradas que yo tengo en mi web, porque la trabajo vía tráfico pagado, me genera, eh, me identifica el target, el público objetivo, y me identifica la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? ¿En qué página tiene interés? ¿En qué producto? Y, sobre todo, cuando se detecta un patrón de interés más allá del un clic, dos clics, tres clics o una visita, dos visitas, tres visitas, en un mes, en una semana, salta una alarma con la cual yo puedo hacer una acción comercial con ese lead que pasa a ser un Sales Qualified Lead. O sea, una persona que no solo tiene interés, sino está en el momento de búsqueda de producto, que es lo que también llamamos un lead caliente o un hot lead. Entonces, definir esto con la fuerza de ventas, que un comercial o un equipo de ventas eh, no tenga... Que molestar a nadie, sino que haga gestiones cuando el sistema ha detectado necesidad en un cliente, es optimizar, darle leads, darle prospectos y darle oportunidades de venta a tu comercial para que sea mucho más productivo. Y además no molestar a tu cliente dándole lo que está pidiendo online, ofreciéndosele de manera offline, que en el caso de B2B todavía hasta que lleguen los robots, sigue siendo el final feliz que todos queremos en una venta. Y luego además el cross-selling, el upselling. Algo que ya vemos cada día en Ryanair y en todas las páginas de OTA se puede hacer en una página de B2B, porque yo me encuentro con muchas empresas que son incapaces de vender venta cruzada y que cuando un cliente les ha comprado un producto A no tienen previsto el producto B que le acompaña o el upselling automático del producto A a A+. Plus. Y eso simplemente es gestionar el marketing, gestionar el cliente y hacer una gestión de cliente, de producto y de servicio y trabajarlo muy mucho Para luego que funcione de manera automática Luego es un embudo es un funnel Luego solo me encargo de meter eh, Leads en ese funnel y, y haciendo crecer Mi cartera de clientes Con productos ad hoc no sé, si, no sé si Más o menos explico, porque yo me voy Mucho por las ramas, porque ya sabes que los de marketing Estamos muy mal de la cabeza Porque no puede ser de otra manera Porque con tantos cambios y tantos datos Acabamos... Pero bueno, creo que más o menos ese es el esquema de lo que sería un ejemplo de automatización en el cual mezclamos en B2B el interés, el marketing de contenidos, el autoresponder, el upselling, el cross-selling, el desarrollo del lifetime value, del valor del cliente a largo plazo, para terminar... ...con una productividad, con, con una facturación del 40% más... ...para terminar con fidelizaciones del cliente... ...con el evitar el charno, la baja de clientes... ...y bueno, todo es un todo... ...eso es la real transformación digital de una empresa claro. B2B... O, Juanco. pero, ojo, el programita vale dinero... Claro. ...el trabajo vale dinero... ...hacer los contenidos vale dinero... ...y la, la, la, la empresa americana que te da los IPs también vale dinero... Pero eso eh, también es poderse comer el mercado si alguien quiere eh, en un momento en el cual todo el mundo está pensando uh, como el siglo XXI, como se hacía en el siglo XX. O sea que hoy hay una gran oportunidad para los que sean B2B que quieran comerse el mercado y se llama transformación digital de verdad. ¿El Facebook? Bueno, yo esto se lo dejaría para las Community Manager y las post los que hacen postureos de me gustas y likes, que al final sabemos todos que no va a ningún sitio. Y, y mi próxima pregunta sería más bien para los frikis del marketing. Eh, aparte de MailChimp, ¿qué herramientas usas? Yo uso mucho, eh, bueno, me, me encanta Zapier porque es una herramienta, Zapier te permite eh, automatizar eh, pa, miles de herramientas, una entre otra. O sea, que cuando pase una cosa en Gmail, me salte una cosa en Twitter o me salte una cosa en el CRM, cuando pase una cosa en X... O sea, Zapier es fantástico. Y la que uso mucho es Active ActiveCampaign. No tengo programa de afiliación, pero me encanta porque te permite traquear las visitas a la web de la base de datos, cosa que MailChimp todavía no permite. Aunque MailChimp ha cambiado un poco, yo soy partidario de MailChimp, y son las dos en principio más fuertes, juegan con un con una ventaja y es que como email service provider son norteamericanos y hay que recordar que los que reciben los emails desde Hotmail hasta Gmail también son norteamericanos. Y los americanos, entre americanos, se entienden muy bien. Entonces, para mí esas, esas herramientas son muy buenas, eh, pero básicamente me encantan esas, esas que te he dicho. Me encanta Zapier, me encanta... Me encanta, me encanta ActiveCampaign, me encanta MailChimp, son, son muy buenas herramientas, evidentemente todas conjuntamente con un CRM. Yo usaba Salesforce en el año 2000, hoy hay mil CRMs buenísimos para trabajar que además se conectan automáticamente con todas estas herramientas. Eh, Capsule, el You Don't Need a CRM, en, en OnePage CRM, bueno, hay un montón que, que, que obvio decir, pero me extendría mucho. Pero esas son las herramientas que a mí realmente me gustan mucho. Y, y sobre todo, toda la suite de Google es fantástica. Eh, o sea, hoy con Google puedes hacer un montón de cosas y con Zapier... Eh, pues hacer un montón de cosas a título de, de automatismo por ejemplo luego hay otra página también que es como Zapier que te permite automatizar dos cosas o tres que se llama Ifttt es, es conocida es Ifttt es el acrónimo de if this then that o sea si pasa esto luego pasará esto otro que también funciona mucho con diferentes con diferentes plataformas son son herramientas muy muy chulas muy muy prácticas requieren de un aprendizaje pero hoy si alguien quiere aprenderlo yo creo que no hace falta hacer un curso de 3.000 euros, sino que en YouTube hay cursos gratuitos y la misma plataforma te da cursos para, para formarte en eso. Y bueno, tú sabes que nuestra audiencia consiste sobre todo en startups, empleadores y pymes. Sí. Y la mayoría, por desgracia, tienen una cosa en común, que tiene un poco presupuesto. ¿Y sí. qué consejos le darías para iniciarse en la automatización del marketing? Y bueno, el primer consejo es eh, MailChimp, permite automatización hasta 2.000. Ya sabes que la lista no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Claro. Y yo empezaría a hurgar en MailChimp. Zapier tiene una versión gratuita, todos tienen freemium. Por desgracia, ActiveCampaign no tiene freemium, tiene una versión de 14 días. Pero yo, francamente, una base de datos de 2.500 personas puede costarte 29-30 euros en, en Active ActiveCampaign. Yo empezaría con MailChimp. Yo me pondría siempre. El objetivo, yo siempre les digo a mis clientes dos preguntas o tres, eh, pero al final, siempre que les pongo, acabamos haciendo el plan de marketing, eh, siempre hay un objetivo que es común a todos, que es captar datos de mis clientes y captar datos de mi cliente objetivo entonces mi consejo hoy hay modelos freemium se puede empezar con poco presupuesto y luego la prueba error con poco gasto hoy la magia del marketing permite eso los que hemos vivido en el siglo pasado donde solamente podías hacer marketing con canales que valían una pasta como prensa radio televisión mm. y no podías dirigirte a tu audiencia directamente ni borracho los que hemos vivido eso Valoramos mucho que tú puedas dirigirte a tu audiencia directamente sin ningún intermediario. Si ese intermediario vale 10 euros al mes, como puede ser un buen CRM, como Capsule, el que no entienda que tiene que pagar eso, está muy equivocado. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y, y, a y, ti, Gabriel. Juanjo, como, como oyente fiel, sabes qué va a pasar ahora que nos estamos acercando al final del episodio, ya, y viene la, no sé. la sección <risas> estándar, que consiste en el mayor fallo, que ya lo has dicho, quizás quieres ag no ag agregar algo, y, sí. y algún hack que tienes ahí para nosotros. Vale, el, el hack que yo tengo aquí para vosotros es un programa hack eh, que se usa mucho en B2B, que es LinkedIn, eh, pero hay que tener mucho cuidado con este programa, puesto que LinkedIn se detecta que se hace el scrapping, que te puede bloquear la cuenta. Mi consejo, abrir una cuenta secundaria en LinkedIn y trabajar con LinkedIn Helper. Hay otros, pero a mí me gusta mucho. Ese es un programa ruso, no hay que tener miedo. Y es un programa que lo que hace es automatizar los mensajes, eh, los email eh, y hacer contactos con mensaje directo sin tener una cuenta premium. No debería decir esto porque tampoco sé la legalidad del tema, bueno. pero también advierto de que se haga no con tu cuenta habitual de LinkedIn, sino con una cuenta nueva que no se haga para hacer spam porque al final el mensaje es muy importante y en este caso en este con este hack, con este programita que se puede poner perfectamente una extensión en Google Chrome eh, se puede llegar a mucha gente, si sabes cómo, pero hay que hacerlo de una manera muy polite, que dicen los ingleses y lo dicen antes de irse pero hay que hacerlo bien hecho y pero hoy puedes contactar, Gabriel eh, puedes contactar eh, de una manera eh, directa con cualquier persona sin pagar mucho dinero con hacks como estos yo siempre recordaré que fui capaz de hacer una venta de millones mil euros a través de Linkedin sí a través de LinkedIn, a través de un trabajo de un año, un año, persiguiendo agencias de marketing internacional y sponsors internacionales. LinkedIn es una herramienta B2B maravillosa, pero maravillosa. Lo que pasa es que hay gente que no la valora y hay gente que todavía cree que es para buscar trabajo uh -huh. y es un error enorme. Para mí los hacks son usar las herramientas bien, pero antes tener bien, muy claro, quién es mi cliente, qué desea de mí y qué le puedo ofrecer de manera muy breve y carretera y manta. Ponerse objetivos. Ponerse objetivos que sean cumplibles y cada día centrarse, que es otro hack, es un hack psicológico, dejarse de procrastinar haciendo el imbécil con Instagram y ponerse a captar clientes y a diferenciarse. Y ese es el objetivo. Lo que hay que hacer es, primero al día, la primera hora de la mañana, hacer lo que tengo que hacer, que es contactar con clientes nuevos y ofrecer servicios. Antes se decía más visitas, más ventas, hoy sigue siendo igual, pero lo cierto es que antaño en España se decía carretera y manta eh, al trabajo comercial. Pues eso, en digital es lo mismo, carretera y manta ofrecer más visitas más ventas más campañas más ventas pues lo mismo ese es el hack mi consejo y le voy a echar un ojo a LinkedIn Hip Hop. nosotros estamos usando Duck Soup que son holandeses creo yo muy bien y... cuidado con LinkedIn porque a mí a mí ya me avisó y uso un tercer con un, un, un, un perfil otro perfil que tengo porque cuando detecta que estás haciendo eso, te puede bloquear la cuenta. Sí, sí. Claro, le le quitas le quita su trabajo. Yo, yo he hecho campañas en InMail pagando uh -huh. y también funciona muy bien, ¿eh? O sea, sí. el LinkedIn funciona muy bien, pero eh, ese programa es una maravilla. Te deja y te hace, te genera 100 contactos cada día del se segmento que tú quieres y eso es claro. una maravilla. Es muy difícil, muy, es, es un programa complejo, ¿eh? Tomo nota del que me has dicho, Gabriel. <risa> Y tomo nota. Pero el, el programa que te he dicho es complejo de entender porque está en inglés, pero es una maravilla. Cuando le coges el tranquillo, yo tomo nota del tuyo y le echaré un vistazo también. Y seguimos con, con la pata de palo pirata, ¿eh, Gabriel? <risa> Oiga, lo, le voy a echar un ojo. Y, y, y Juanjo, la última cosa. Eh, la que si la gente quiere contactar contigo, eh, ¿cuál sería la mejor manera? Bueno, mi página personal es juanjoamengual.es pero también donde tengo todo esto de B2B explicado es en propuestaonline.com. Entonces, a partir de ahí, o que me busquen en LinkedIn, que yo soy de los que soy abierto a, a, a contactar con todo el mundo en mi estrategia de LinkedIn, hasta 30.000 podemos, o sea que me faltan poquitos pero en LinkedIn soy muy fácil de encontrar Juanjo Amengual, que es mi, mi nombre, que es muy mallorquín y, y bueno, es, es fácil de, no sé si es fácil de deletrear pero bueno, <ríe> eh, igual que supongo que Juan Juan Gabriel Andín bueno también te deben decir eh, con H o sin H, eh? pero bueno, no sé Encuentran, si quieren encontrarnos, nos encuentran. Bueno, si esperan toro menos un alemán, ¿no? Pero eso es otra cosa. <risa> <risa> bueno, un perdona, un alemán alemán no por supuesto. Y, y okay. bueno, y por supuesto voy, voy a también poner también toro en las notas del episodio. Y, y eso es Toro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Y de verdad que yo estaba esperando tu episodio. Últimamente estás tardando mucho en hacerlo. Sí, hacer tenemos podcast. mucho lío aquí con nuevos proyectos que bien. dentro de poco lo voy a anunciar. Y... Muy bien. Y... Pues cuenta conmigo porque también tengo un podcast, Mallorca Podcast, y me gustaría tenerte en él porque creo que tienes que explicar muy mucho lo que aquí demandamos en Mallorca, que es conocer al cliente alemán. Perfecto. Porque culturalmente es necesario saber, eh, hay unas diferencias brutales en el tipo de cliente. Y yo veo aquí, en Mallorca, que tenemos half-half, eh, alemanes, ingleses, pero aunque también no tenemos otros turistas. No sabemos conectar con él porque pensamos en español y hay cosas que chirrían. Y claro. esto me doy cuenta muy a claro. menudo. Muy bien, muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, eh, Gabriel. Un fuerte uh, abrazo. Tschüss, hasta luego. Tschüss, adiós. Bueno, espero que os haya interesado esta entrevista. Seguimos aquí en plandeenfoque.com. Gracias, Juan Gabriel. Lo tendremos pronto en este canal. No os vayáis. Enchufaros aquí en plandeenfoque.com. Un saludo. Chao. Adiós.